Universal, derecho universal... Política, <risa> <más> natural, <risa> ...¡Gobierno, <¿verdad? risa> 22 colectivos de todo el espectro asociativo cordobés hemos convocado esta manifestación esta expresión de repulsa a la política de fraude total del lobby del sector de la energía eléctrica. El sistema eléctrico español está regulado al servicio del lobby energético y por eso se atreven a tener estos beneficios usureros el sector de la energía en España tiene beneficios tres veces más altos que el sector energético alemán y un 70% más altos que el sector energético en Centro Europa ¿Por qué? porque el sistema eléctrico está regulado a su servicio y eso es lo que aquí estamos denunciando Estamos pidiendo al Gobierno, al Parlamento, que no se dejen poner de rodillas, que dicten normas, que regulen, que pongan un límite al precio de la hidroeléctrica. La repetida subida de precios que estamos soportando solo puede ser atribuida a la voracidad de un sector que defiende el libre mercado, pero que no se regula por la ley de la oferta y la demanda. demostrando que tanto la ciudadanía como las administraciones somos rehenes del lobby energético que se aprovecha de un marco regulatorio elaborado. Los colectivos convocantes rechazamos rotundamente las justificaciones defendidas por el lobby. Hay que ponerle rodillas al lobby y no permitir que lo hagan ellos con nosotros y con nosotras. Por eso estamos aquí. Posiblemente tengamos que seguir saliendo, porque el famoso megavatio hora se ha disparado seguirá disparado y tendremos que seguir reivindicando. La lucha es eh, el único camino. La lucha. La lucha. La lucha.